Suscríbete y dale a la campanita Suscríbete y dale a la campanita Bueno, como decía aquel Tus débiles habilidades no pueden competir con el poder del lado oscuro Eso le decía Darth Vader a Luke Skywalker en el episodio 6 El retorno del Jedi Um, y es cierto, es decir cuando tus habilidades todavía no son y por muy fuertes que sean en este mercado siempre la vamos a cagar y siempre la podemos cagar evidentemente, gracias a Dios, no la cagamos siempre hoy vamos a ver el tema del Golden Cross, del Death Cross ¿a cuál le hago caso? ¿al Death Cross semanal o al Golden Cross diario que se ha producido? ¿qué está descontado? ¿qué no está descontado? y un detalle ...que se escapa... ...un detalle que se escapa... ...seguro... ...porque... ...hay diferencias a la hora de medirlos... ...y lo vamos a ver... ...bueno... ...por otra parte... Eh, ...tenemos unas efemérides bastante majas... Eh, ...quien haya nacido hoy... ...que no es su cumpleaños... ...y si no es tu cumpleaños es ya el, de, el de alguien conocido... ...bueno pues que sepáis que es un día en el que... ...se produjeron cosas bastante... ...bastante interesantes... ...a lo largo del tiempo... ...por ejemplo... Por ejemplo, el 8 de febrero del 28 nació Julio Verne. En el 32 nació John Williams, compositor. En el 82, ya lo siento, por muchos de vosotros, nació Gabriel Rufián. Bueno, el 8 de febrero de, del 421, Constantino III se convierte en coemperador del Imperio Romano y, además, es el primero que ya libera la persecución de lo, contra los cristianos y, bueno, pues a partir de ahí se empiezan a hacer cosas eh, interesantes en cuanto a, a la religión cristiana, cristiana. El 8 de febrero de 1920 de 1692 en Salem, Massachusetts un médico sugiere que dos chicas del pueblo podrían ser brujas liderando lo que sería los llamados juicios de las brujas de Salem, famosos de los que hemos visto muchas películas, series y de todo, el 8 de febrero de 1762 en Rusia asume el trono Catalina I, la Grande. El 8 de febrero de 1910 William D. Boyce funda los Boy Scouts de los Estados Unidos. <ríe> el 8 de febrero de 1971 en España el Athletic Club consigue la mayor goleada de la historia de la Liga española frente al Fútbol Club Barcelona por 12 a 1. Tremendo. El 8 de febrero de 1934, durante la Segunda República Española, el gobierno ordena el desarme general de la población civil española. Yo me pregunto por qué en el año 34 se ordena el desarme general de la población civil española. No lo entiendo. Pero bueno. Eh, imagino que alguno de si alguno de vosotros sabe algo más, que seguro que muchos de vosotros sabéis muchísimo sí. más que yo, no lo puedo explicar. El 8 de febrero de 1950 se, forma, se funda la Stasi, la Policía Secreta de la Alemania Oriental, ese telón de acero. El 8 de febrero de 1952, el Reino Unido. Isabel II es proclamada reina. Ha fallecido hace poco, pues fijaros la que lío. El 8 de febrero de 1971, chan chan, primer día de contratación en el Nasdaq. Chicos, hoy cumpleaños en Nasdaq. El 8 de febrero de 1996, en Estados Unidos, el gobierno aprueba la ley de la decencia en las telecomunicaciones. Manda Webs. La decencia en las telecomunicaciones, una ley estadounidense. ¿Dónde estará eso? El 8 de febrero del 2001 consiguen secuenciar por primera vez el genoma completo de un animal extinguido. Y una triste noticia del 8 de febrero del 2003, en Andoa, en Guipúzcoa, la banda terrorista ETA asesina... a a Joseba parza Urtundua normalmente no suelo nombrarlos pero en este caso lo conocía con lo cual eh, jefe de la policía local y miembro de la asociación de la agrupación socialista un abrazo a su hermana y a toda la familia tremendo en fin, eh, continuamos a bingo ¿qué pasa con Bitcoin? bueno, pues aquí estamos viendo que estamos por encima de ese precio del que queremos comprar la línea naranja ¿Sí? En la, durante todo el periodo que hemos comprado por debajo de la niña naranja ha estado muy bien y ahora está mucha gente deseando volver a ese price, a ese precio ¿podrá volver? ¿no podrá volver? no lo sabemos, no lo sabemos ¿es posible? claro que es posible que pueda volver eh, estamos preocupados hay mucha gente preocupada diciendo, hostia, no he comprado ¿qué hago? ¿qué no hago? eso esa preocupación viene dada porque no tienes una estrategia clara no tienes una estrategia clara. Entonces, estás preocupado porque si se te va para arriba ahora, vamos a suponer que ahora se va hasta los 25, luego vuelve a bajar a los 20, vuelve a rebotar a 28 y a partir de ahí ya no vuelve a ver el precio en el que estábamos. O da igual, tú sigue una mm, estrategia. Si sí, hoy si tu estrategia es comprar en 12 kini y nunca se produce, pues tendrás que cambiarla, ¿vale? Ahora bien, para que esto se produzca, todavía tienen que pasar más cosas. Para decir, bueno, definitivamente nos hemos ido hacia arriba, hay que pasar soportes importantes. ¿Cuál es el soporte importante? Pues ahora lo vamos a ver. ¿Y qué más cosas está pasando? Pues lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque, como decimos en el título, el Golden Cross, el Death Cross, ¿qué pasa con ellos? Pues bueno, vamos a verlo primero desde la perspectiva del BLX, vale el donde ya tenemos todas las medias estamos en el BLX en semanal y vemos este death cross, un death cross significa que una media pequeña, una media de 50 ciclos cruza hacia abajo a una media de 200 como podemos observar, aún esta media de 200 está subiendo, está yendo hacia arriba entonces empieza, cruce, empieza ese cruce ese cruce crucial crucificante, madre mía, pero ¿qué pasó? La, ¿qué pasó la semana pasada? Fue una semana roja, podría ser esto una estrella no sé, ya veremos Sí, ¿qué hace esta semana? vale. En diario, por otra parte, ¿qué tenemos? Bueno, pues un Golden Cross. En vez de dead Cross, ¿qué pasa? Que la de 50 está cruzando hacia arriba. ¿Qué nos estamos encontrando en este esquema? vale? ¿Qué tenemos que ver? Primero, que la media de 100 también está yendo hacia arriba. La de 50 está yendo más disparada. Y la de 200 está yendo de menos a más también. Es decir, las tres medias vale, están subiendo. ¿vale? Desde un rango... Vemos que la de 200 sube, la de 50 clarísimamente, y la de 100 sube. ¿Qué problema tenemos aquí? Que tenemos una divergencia importantísima en cuanto al volumen, que no hace más que bajar, y el RSI. ¿vale? Ahora bien, en semanal tenemos bajista la de 50, la de 100 y la de 200 todavía está alcista. Pero el volumen igual, ¿veis cómo? Baja, baja, baja, baja, y esta semana bastante más probable que baje más aún. Eh, y estamos en la zona de resistencia RSI, zona de 50%. ¿Sí? Bien. Ahora, esto en cuanto al BLX. En cuanto al mercado normal corriente de bueno en Binance, vamos a quitar los dibujos para que no nos... Uh, vamos a ocultar dibujos para que no nos molesten. Eh, bueno, vemos que ese volumen baja, evidentemente semanal. Tenemos ese dead Cross que está a punto de producirse. Y tenemos el Golden Cross, que ya se produjo hace un par de días, hacia arriba las medias exactamente igual. Ahora bien, en todo esto, es probable, no lo sé, que no hayáis tenido en cuenta algo que es importante. ¿Quién manda en el mercado? ¿Detrás de quién estamos siempre con el gap trading? De los futuros del CME. ¿Qué pasa con los futuros del CME en diario? Pues que el... <risa> ese Golden Cross está un poquito tenemos un, un, un Silver Cross, ¿vale? Vamos a llamarlo así, la media de 50 cruzando al alza, a la media de 100 pero la media de 200 está bajando a una velocidad pasmosa, ¿sí? Quiere decir esto que a lo mejor podemos ir resbalando por ella hasta que llegue a un punto donde todos se, se crucen, sean felices y coman perdices, en la zona de 20.521.000 podría ser, ¿vale? Como opción ¿Qué pasa en semanal? ¡Tachán! que sí existe ese Death Cross en los futuros hay amigos ¿a qué le vamos a hacer más caso? ¿creemos que en el semanal puede estar ya desgastado con toda esta caída esta zona horizontal que hemos hecho y esta última caída y hemos empezado a recuperar y que en semanal este cruce ya esté descontado aunque venga un poquito abajo y luego vuelva a subir haga una especie de cobra aquí y vuelva a lanzarse al la alza o, por contra, no esté descontado y volvamos a caer. Esa es una opción. En diario está claro que no existe Golden Cross, en este caso. Si sí tenemos este cruce de plata, por así llamarlo, que es bueno, sigue siendo un cruce muy bueno, pero está ya descontado, es decir, ya ha subido, ya ha cogido el impulso que tenía y tiene que volver a caer para buscar ya después nuevamente el siguiente cruce, de verdad, ese Golden Cross en los futuros del CME? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo se ha comportado en diario anteriormente, después de una caída maja, majísima, a la hora de cruzarse al alzar las cosas? Pues bueno, podemos ver que en el momento que hemos cruzado otras veces, vamos a verlo aquí, esas dos líneas lo veis y empezaron a ir a la alza posteriormente se produjo el golden cross y se fue hacia arriba e hicimos lo que fue la cripto primavera esa famosa cripto primavera que empezó en febrero que este año se nos ha adelantado a enero entonces este indicador vale me es mm, quizás más fiable inclusive más fiable inclusive por, por aquello de que es el son los futuros del CME y son los que mandan y vamos a fijarnos en una, un pequeño detalle vamos a ver el cruce vale el cruce se produce aquí es decir se produce en este punto vale qué pasa en ese punto pues que tenemos también un RSI bastante desgastadillo sí vale ahora bien en este punto igual tenemos un RSI Bastante desgastadillo y se produce después de una gran subida. Hemos llegado a tocar la media de 200, donde estamos reposando ahora mismo. ¿vale? La hemos pasado y estamos haciendo una zona lateral. ¿Qué pasó esta vez? Pues pasó tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Teníamos una media de 200 que bajaba, que estuvimos tonteando con ella, ganando tiempo, acumulando... ¡Pam! Uno, otra meseta y dos toques más. Entonces, fueron tres ondas, una, dos y tres, impresionantes y muy buenas, lo que formaron la primavera y formaron lo que yo llamo los tres reyes, que fueron uno, dos y tres picos muy importantes, muy importantes en, en RSI. A partir ya del siguiente, este que ya se nos vino aquí abajo, más o menos intentando mantener el, el, el tipo, ya vimos que, bueno, estaba muy abajo, a partir de ahí ya nos íbamos, nos íbamos al carajo. Bien, creo que la jugada puede ser muy, muy similar. Si nos fijamos, vemos cómo, en este caso, sí que es cierto que estamos, inclusive, mejor. ¿Por qué? Porque la media de 100 aquí está hacia arriba. La media de 200 baja como una mecha, la media de 100 y la de 50 están hacia arriba. En el caso anterior, fijaros que la media de 100... Todavía no estaba hacia arriba. Estaba cayendo. Sin embargo, ahora está más positiva. Con lo cual... Bueno, por esa parte... Por esa parte... Le gana. ¿Vale? Ahora... ¿Qué más nos falta? Pues jodó. Nos falta el puñetero volumen. Nos falta el volumen. Esto es lo que a mí... Me está rayando. ¿Vale? Es lo único que me está rayando. Por lo demás... Eh, lo veo muy similar. Vamos a ver cómo estaba el volumen en BLX en este momento. vale Vamos a verlo aquí. ¿vale? Y también vemos cómo de una zona, estamos, suponemos que estamos en esta zona, vale en esta subida, lateralizando aquí. Entonces, en esta zona también vemos que pues, se produjo un volumen muy grande y a partir de aquí pues tenemos una caída de volumen. Vale, ...en toda la zona que acumuló... ...pero vemos que aquí mogollón de volumen verde... ...¿sí? Apenas hay tres líneas rojas... ...en el caso que nos ocupa en la actualidad... ...tenemos muchísimo más volumen rojo... ...muchísimas más velas rojas... Está, ...hay un poco más de distribución que la que en el entonces... ...también es cierto que el precio está bastante más separado de las medias... ...para que no vamos a engañar... ...entonces bueno... ...simplemente eh, se parece mucho... ...por supuesto que sí... Eh, hay que tenerlo muy muy en cuenta por supuesto que sí y además uh, quizás que el, que las medias estén más alcistas vale, también nos dé una idea de la fuerza que puede tener ¿qué tenemos en contra? datos macroeconómicos esos datos macroeconómicos eh, son los que mandan nos guste o no nos guste ¿Bitcoin está por encima de ellos? negativo no está por encima de ellos tengo alguna noticia Bueno, ya os la daré mañana Que creo que puede ser bastante interesante eh, Para el futuro inmediato Inmediato De algo que se celebra dentro de poco Y que está teniendo Un movimiento especial ¿Vale? Entonces, bueno Muchas veces las, la información es poder Y puede haber ahí Un movimiento bastante interesante De cosas que se van a presentar en breve Así que bueno Vemos que Google se ha equivocado con la IA y ha caído. Vemos que de eso se está aprovechando Microsoft. Eh, bueno, creo que Google debería seguir en lo que, sí, en lo que, en lo que es lo suyo. Eh, se está equivocando al lanzar cosas demasiado rápido. Y bueno, pues eh, luego vienen los grandes problemas en las grandes empresas y bloques más grandes han caído. Bien, en cuanto al resto de mercado... Ethereum pues está igual intentando pasar la zona de resistencia, no es capaz, de momento tendrá que llegar a la línea de tendencia y veremos a ver qué lo que pasa. El total market hoy se ha resentido. Por cierto, eh, importante la vela diaria de hoy, vamos a ver si cierra abrazando de momento. Ahora hace sombra completa, vemos que, la que quiere decir, ¿Qué quiere decir que haga sombra completa? Pues que tenemos las mechas, ¿vale? Abrazan completamente la vela de los días anteriores, vamos a ver si cerramos el precio por debajo, finalmente no sabemos todavía que eran tres horas y media eh, volviendo a la dominancia de Bitcoin, pues bueno, se ha mantenido lateral está en una zona de soporte, vamos a ver si lo aguanta y rebota hacia al alza el dólar index por su parte haciendo sufrir bastante al euro y a muchas monedas internacionales eh, el cambio de divisa está un poquito ahí apretado, pero está justo en la zona en las zonas que tenemos marcadas, soporte zona que tenemos marcada de resistencia si la pasa, ¿dónde iríamos? punto de pivote 105, ¿vale? de momento eh, pues el euro <risa> intentando aguantar eh, por su parte altcoins pues sufriendo un poquito vamos al porcentaje de cambio vemos aquí que hay unas cuantas que están bajando xpr no ya vr high, grt pues bueno matrix otras que en estos días han estado pegando buenas subidas pues que tengan recortes tenemos la zona de soporte de matrix en 0,45. está bastante bien y, y bueno pues tenemos bastantes pérdidas es normal no son pérdidas son retrocesos retrocesos totalmente normales y que así debe de ser porque si no sería una auténtica locura cura por la parte que nos toca otra vez en cuanto a los beneficios pues bueno aquí tenemos a Caratos ganando un 50% tenemos el DAG muy bueno por cierto buen proyecto muy buena cosa 28% giro un 13% pre dinero gratis ya en 5 centavos coma 3 va poquito a poquito ta, ta, ta, ta, ta, ta. entonces fijaros como hace dos días teníamos y los mil presets mínimos esos que dicen te, nos valían treinta y tantos pues ahora valen 50 y tantos vale vale 20 pavetes más solamente para aguantar esto imaginar pues eso, cuando llegue el mercado alcista, pum y valgan pues unos cuantos cientos de dólares eso es lo que hay que ir guardando, pre-search apúntate a pre-search eh, tienes por aquí, te dejo un link para que en vez de buscar con Google, pues busques con preserts y así pues, oye, pues vayas ganando tokens cada día. Eh, a final de año, pues mil tokens. Si son solamente mil tokens, pues mil tokens que has ganado. Y si son, los vendes a 35 centavos, por, por ejemplo, la última vez los vendimos a 39, 390 dólares, pues muy bueno, más, más, más que rico, es una paga extra para comprar un trocito de Bitcoin. Eh, en Rose también un 887, Badger SC. Eh, si a coin, caca coin, no me gusta eh, Matic bastante bien, también otro 387 aguantando bastante bien el tirón esa subida y yendo a por esa zona de resistencia que tenemos ahora mismo ahí con él, eh, vamos a ver si esta vez es capaz, esta vez, no, esta vez no pudo yo voto, ¿por qué voto? porque en este caso, Matic haga lo siguiente y es después de donde está venga, se apoye en esta zona y ya rompa aquí si todo va bien, sería lo ideal sería lo perfecto no sé si lo va a hacer no tengo ni idea, vale, quizás en vez de hacer eso, pues haga lo que no me gustaría que es esto, tontear en esta zona, porque luego de aquí si no llega puede volver a caer aquí, y está haciendo un desgaste mayor pero bueno, eh, sea de una forma o sea de otra, bienvenido sea, sobre todo toda esta subida, que viene muy bien después de los meses que llevamos de caídas, caídas, caídas y más caídas todavía, Cake todavía sigue aguantando también por aquí, que hay muchos que dicen, Teruel existe y Cake también ¿Veis Como va poquito a poquito? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Qué, qué, que que que porcentaje lleva aproximadamente ya es un 47%, no está nada mal, ¿eh? claro, es un 47% sobre esta zona, pero es que lleva una pérdida pues como todas las artes, no una auténtica barbaridad, tener en cuenta que cualquier caída del mercado podría llevarlas otra vez pum a las zonas de mínimos, vale no penséis que esto ya está todo vencido, recordar que estamos en un desgaste RSI en todas, importante y que una mala noticia puede darle la vuelta al mercado y un mercado tan volátil nos puede hacer muchísima pupa, bien, poco más que añadir chicos, simplemente creo que tenemos unos días complicados, esta semana vamos a estar creo bastante laterales podemos incluso caer un poquito ¿por qué es necesario esa caída? Eh, porque lo que dije ayer si son buenos datos el rebote que puede pegar todo esto es importante, los del día 14 eh, pero... Psh, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver los datos del IPC, me refiero, ¿vale? Yo te digo a 14, del día de los enamorados. <risa> eh, los datos, si los datos de IPC ¿vale? son buenos, eh, podemos meter un rebote importante. Si los datos de IPC son malos, mmm, quizás no, no lo tengamos todo tan, tan de cara, ¿vale? Tan de cara. Entonces, eh, tenemos por aquí los datos de IPC. ¿Qué día nos lo dan? El 14 del 2, para el, el día de los enamorados, a las 14:30 horas vale a las dos y media de la tarde la previsión era del 6 y medio anterior 6 y medio vale eh, aquí la previsión fue del 6 y medio y bueno pues eh, fue 6 y medio pero bajando de un 7,1 en este caso estaríamos estancados cualquier cosita eh, el, el estancamiento no sería no sería bueno pero si encima sube un poquito a 6.6 por ejemplo eh, la torta sería tremenda y si además eh, pues bueno, la subyacente se porta mal, pues nos podrán meter una buena bofetada en el mercado, ¿vale? Es algo que yo creo que se está barajando, uh, y bueno, pues tampoco tiene mucha pinta uh, el señor Payasete de querer hacer, me refiero al Power Ranger, de querer hacer nada, nada diferente a lo que está haciendo hasta ahora. Así que bueno, mucho cuidado, mucha tranquilidad estos días, eh, valorar mucho el riesgo y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.